Seguimos, seguimos con una curatoría de tres canciones que contienen Re y La Mayor, pero miren, ¿qué tengo aquí? Una cuchara y acá tengo un cuaderno. Eh, en estos días de cuarentena yo estoy en mi casa, todos mis implementos quedaron en la escuela donde trabajo. Entonces, porque de todo elemento el hombre es un creador, como nos enseña Víctor Jara, aquí tengo una cuchara de palo y un cuaderno porque quiero mostrarles lo siguiente yo sé que acá en la Araucanía y en muchas partes amamos la cumbia ¿estamos familiarizados con esto? díganme si no estamos todos familiarizados con esto vamos a practicar una cumbia colombiana que se llama la casa en el aire del maestro Rafael Escalona un clásico de clásicos con una letra maravillosa y en el rasgueo Vamos a hacer esto mismo, que se hace acá con el tac, chucu tac chucu-tac, chucu-tac, chucu-tac. Voy a hacerme una casa en el aire solamente para que vivas que esto es para gente que nunca ha tocado guitarra, por eso lo simplifico al máximo para que lo puedan comprender y yo he aprendido en todos estos años que la onomatopeya es lejos una de las mejores fórmulas. Ta tu ta tu ta ta Esto mismo lo voy a llevar a la mano derecha en el rasgueo. Entonces, ta tu ta. Abajo, arriba, mano Abajo, arriba, mano Abajo, arriba, mano Y entra con el apagado De nuevo No les va a costar porque la cumbia la llevamos en el alma Entonces Cumbia El que no buena, no sube. Mm -hmm. ¡Qué bonito! Nosotros dos iremos en una nube, para ir al cielo creo que no hay camino. Nosotros dos iremos en una nube, ponte a pensar cómo será el bonito vivir arriba todo.